sus sacramentos y su gracia, nos puede pasar dos cosas, si nos va bien pensamos que es mérito nuestro y si nos va mal nos hundimos, no tendríamos que orgullecernos nunca como si el mundo se salva por nuestras técnicas y esfuerzos, San Pablo dijo que él sembraba, que Apolo regaba pero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 Husano. Pero era Dios el que hacía crecer. Dios a veces se dedica a darnos la lección de que los medios más pequeños producen frutos inesperados, no proporcionados ni a nuestra organización ni a nuestros métodos e instrumentos. La semilla no germina porque no digan los sabios botánicos, ni, ni la primavera espera que los calendarios señalen su inicio. Así la fuerza de la palabra de Dios viene del mismo Dios, no de nuestras técnicas. Por otra parte, tampoco tendríamos que desanimarnos cuando no conseguimos a corto plazo los efectos que deseábamos. El protagonismo lo tiene Dios, por malas que nos parezcan las circunstancias de la vida de la iglesia, o de la sociedad, o de una comunidad, la semilla de Dios se abre paso y producirá su fruto. Aunque no sepamos cómo ni cuándo, la semilla tiene su ritmo. Hay que tener paciencia como la tiene el labrador. Cuando en nuestra vida hay una fuerza interior, como el amor, la ilusión, el interés, la eficacia del trabajo crece notablemente. Pero cuando esa fuerza interior es el amor que Dios nos tiene o su espíritu, o la gracia salvadora de Cristo resucitado, entonces el reino germina y crece poderosamente. Nosotros lo que debemos hacer es colaborar con nuestra libertad, pero el protagonista es Dios. El reino crece desde dentro por la energía del espíritu. No es que seamos invitados a no hacer nada, pero sí a trabajar con la mirada puesta en Dios sin impaciencia, sin exiger, exigir frutos a corto plazo, sin absolutizar nuestros méritos y sin demasiado miedo al fracaso. Cristo nos dijo, sin mí no pueden hacer nada. Sí, tenemos que trabajar, pero nuestro trabajo no es lo principal. La acción escondida de Dios en el corazón de aquellos con los que compartimos la palabra y nuestro testimonio cristiano,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 y el testimonio cristiano que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre